22 horas con 25 minutos en todo el país, esto es La Noche al Día, muchísimas gracias siempre por su preferencia. Y, y bueno, la entrevista que tenemos a continuación, de hecho estábamos haciendo ya un diálogo, está relacionado al comportamiento del tiempo. ¿Cuál es la situación? Hoy está con nosotros Danilo Pomier, pronosticador del Cename. Danilo, bienvenido, buenas noches. Bueno, muy buenas noches, eh, agradecidos por la invitación A ver, comentanos. Y yo, yo, yo decía lo siguiente, ¿no? en las últimas horas decíamos Vamos a menos afectados ¿no? por el fenómeno del niño, cuál es la situación Cuál es el, eh, eh, este, este tipo de cambio que estamos viendo también en nuestro clima Bueno, la paz tiene esa característica, ¿no? pero de todas formas le decía Danilo eh, Bueno, eh, hablando sobre, sobre el niño, se, lo que hay que eh, indicar es que estamos todavía en condiciones neutras eh, no se podría adelantar eh, hasta el momento eh, nada si vamos a tener condiciones niños los siguientes meses. Eh, si bien los pronósticos eh, todavía eh, mantienen una probabilidad de un 70% de que podamos tener niños, principalmente en el periodo diciembre, enero, febrero, eh, esto crea una incertidumbre en estos días, ya que si bien eh, las anteriores semanas las temperaturas eh, superficiales super superficiales del mar han estado eh, con temperaturas altas se podría decir han alcanzado los 1.6 eh, la anterior semana eh, bajaron a 1.2 y ahora eh, bajó a 0.8 y esto hace que pueda haber una incertidumbre de que eh, podamos tener eh, niño los siguientes meses. Eh, no nos podríamos adelantar todavía a, a, a decir que vamos a tener eh, niño eh, por, lo menos en estos, en, por lo menos para el siguiente periodo. ¿Qué características, eh, ¿qué, qué elementos se toman en cuenta esta, esta evaluación que ustedes hacen de solucionamiento? Bueno, nosotros, eh, eh, si bien hacemos eh, el monitoreo constante eh, uh -huh. al, al comportamiento del niño, eh, nosotros evaluamos eh, la temperatura superficial del mar, eh, que está principalmente cerca a las costas eh, de Ecuador y Perú. Estamos hablando en sectores del niño eh, 3 y 4, eh, que prácticamente por una tele, teletransportación nos afecta a nosotros. Nosotros evaluamos juntamente con, juntamente con eh, el, casi en toda Sudamérica evaluamos los modelos eh, eh, de los modelos que prácticamente eh, hay. Eh, que nos proporcionan, eh, los cuales eh, muchas veces son eh, interpretados eh, tanto por, por la NOAA de Estados Unidos y también, bueno, por algunas eh, regiones que se tienen acá en Sudamérica. Y lo que da a entender de que hasta el momento eh, ten, estamos en un niño en condiciones neutras. En condiciones neutras. ¿Cómo estamos en correlación a la región? En condición a la región... Eh, eh, en el país, eh, si bien ahora estamos en un periodo de transición, eh, hemos tenido estamos teniendo bastante porte de humedad eh, estos estos este estos últimos meses y principalmente octubre, uh -huh. que se podría decir que ha sido un mes anómalo por la cantidad de agua que hemos tenido en el país. Sí, no habitual, eh, ¿no? Eh, sí, hemos tenido casi en 23 ciudades del país eh, excesos de precipitación. Por eso es que, bueno, podría ser algo anómalo a diferencia de otros. De otros Años donde, eh, bueno, no, han, si bien hemos tenido precipitaciones, pero no con la cantidad que ha caído principalmente en octubre. Ahora, eh, lo que corresponde es, es, es esta evaluación que ustedes tienen, o sea, no hay las artistas de aquello que, sabía, que se había conocía ayer, ¿no? Y se decía el fenómeno del niño va a estar en el primer trimestre de, eh, eh, en nuestro país y por lo menos eso es algo que se está controlando, se lo están midiendo. Eh, ¿Qué tenemos que tomar en cuenta nosotros? Bueno, eh, nosotros al hacer el monitoreo constante eh, lo hacemos anual. Uh -huh. eh, y bueno, no se mandan eh, boletines informando sobre el comportamiento que se tiene tanto en temperaturas uh -huh. y precipitaciones, temas muy importantes y se las comparte tanto eh, con y con uh -huh. Defensa Civil, eh, con las gobernaciones municipios y con el gobierno central eh, para poder hacer las respectivas eh, evaluaciones claro. con, los tema con los tomadores de decisiones. Ahora, eh, lo que nosotros eh, hemos indicado hasta el momento que estamos en condiciones neutras. Como le decía, esto de que la temperatura superficial del mar haya bajado en estos días ya crea una incertidumbre uh -huh. y eh, ya para los siguientes periodos, eh, entre diciembre, enero, febrero, eh, no se podría adelantar nada hasta el momento. Perfecto. ¿Alerta naranja en alguna región? Sí, estamos eh, con prácticamente con eh, tres alertas, dos uh -huh. meteorólogas y una hidrológica. Eh, la, la primera es eh, por vientos que se uh -huh. están eh, a ocurrirse principalmente en el departamento de Santa Cruz, eh, con intensidades entre los 60 y 90 kilómetros por hora, tanto en el Chaco y, y Santa Cruz, vientos de dirección norte. El otro aviso de alerta es eh, por eh, lluvias y tormentas eléctricas moderadas temporalmente fuertes, entre los 60 y 80 eh, milímetros, principalmente en la región eh, del norte integrado de Santa Cruz, el trópico de Cochabamba, el norte de La Paz y también el sur del departamento del Beni. Esto principalmente entre el día miércoles eh, y el día jueves. Y el otro aviso de alerta hidrológica es principalmente por la crecida de los ríos, eh, que son eh, principalmente que están en la cuenca del río Mamoré, el, la cuenca. Eh, del norte de La Paz, el río Beni, donde bueno, hay que tomar en cuenta ya que ya se están teniendo precipitaciones, ya se tienen lluvias y esto va a hacer de que eh, bueno los ríos eh, en estas regiones puedan... Subir sus niveles. Quiero agradecerte, Danilo, por habernos acompañado, darnos un poquito de datos y bueno, a tomar en cuenta también esto que, que nos decía con, con cautela, eh, no es que ya se tiene asegurado que el niño esté, eh, el fenómeno del niño esté en nuestro territorio nacional, sino se, existe una evaluación, monitoreo constante, eh, sin embargo, ahí están las alertas como corresponde a cada instancia en el tema del mismo pronóstico. Muchísimas gracias, Danilo, por habernos acompañado. A ustedes por la cobertura y bueno, hasta cualquier otro momento.